Días, tardes o noches. Hoy estamos en un nuevo episodio para el canal en Hell's eh, este Horror Game en el modo Doble Problema. Esto va a ser re difícil de por sí. De por sí, yo de verdad me costó mucho pasar esos dos, esos dos culeros que me mataban y me mataban hasta que logré ganarles. Bueno, empecemos. Vamos. Bueno, ya empezó. Esto va a ser demasiado difícil. Se los ha puesto. ¿Que no me creen? ¡Son dos! Voy para abajo. Siempre para abajo hay algo mejor. Y siempre hay más monstruos. Una bolsa, otra bolsa, bien. Eso me enorgullece. Otra bolsa, bueno. A ver. se fue, están arriba vamos um, aquí es donde apareció mucho dinero más no, dinero dinero dinero dinero de dinero dinero más dinero, dinero dinero dinero dinero aparecía porque aparentemente ya no a ver vamos a ver aquí nada ojo no, con eso me basta este Está arriba, porque acá abajo no hay bocina. ¡Pasa al lado de mí! Corre, corre, corre, corre, corre, corre. corre Pero, está entrando un cuadro. Por si acaso, debía de fijarme. Aquí siempre había una carne. Está por aquí, la llorona. Está por aquí. Que lo sé. Se abrieron las puertas. Se abrieron las puertas. Se abrieron las puertas. Se abrieron las puertas. Uno, oh, pues bueno. A ver, me voy a tener que fijar de todos modos por aquí. Ahí puede salir, o oh, aquí es una salida. No, pues, wow. Aquí entré, ¿no? Sí, aquí es un entrada. ¿A dónde está? Uno está arriba. Aquí no, eso es bueno. Corre, perre, corre, corre, corre. ¡Ja! Eh... Eh, es Creo que me va a matar por escuchar la radio Que no quiero morir Ya llevo 10 bolsas Llevo 10 bolsas No quiero morir ¿Me van a encerrar? ¿Me no me dejan salir ¿Alguien no puede dejar salir por favor? No quiero morir aquí no quiero morir solo 20 segundos y se requiere lo de correr Creo que poco a poco Poco a poco poco debería de ser Me falta un poco Oye, no veo nada ¿Pero, ¿Verdad? Mejor no. Pero no se ve nada ¿Por qué estoy así? ¡Oh! Una bolsa Aquí debería haber mucho dinero A ver esto Es que me dieron ceguera me a servir estos tipos. Algo. Unas horas. ¿Tengo? No, no tengo. No veo nada. A esperar. Se abrieron las puertas. Se abrieron las puertas. Por favor. No. Pesa a apagar la luz. No, por favor. No. No quiero morir. Yo ya quería salir. Pero me vinieron. Ay, en un salón. Aquí me siento mucho más seguro. Aquí no creo que pase algo, la verdad. ¡Ah! una bolsa. No pensé que había una bolsa ahí. Este es otro salón. Ah, pero si está la campana es demasiado difícil y éste. Bueno. Voy a esconderme aquí por si acaso. Hasta que se me recargue la estamina. Cerramos las puertas. No, se las puertas. No. Cerrate. Se puertas, Ahí está. Ay, voy a investigar un poco más por aquí. ¿Aquí habrá alguna bolsita? No, porque... No sé por qué yo creía que... Ahí habría una bolsa. Eh. Pasó ahí. vamos. Vamos. corre corre corre corre Ahí está. No me voy abajo, no me voy abajo. Me voy por aquí, me voy aquí. Me voy aquí. Aquí lo tres me escondí. Aquí como que está abierto, ¿no? Aquí no cierra. Ah, sí. Aquí me quedo protegidito. aquí no se consume tú no vas a instalar tu software en estos PCs, es por la comprensión no sé qué trata de decir nada, una bolsa está bien nada ya me viene me voy al baño, gracias por su comprensión voy a orinar un poco ¡Esa calle! ¡Que estoy orinando! Tu, tu, tu, tu, Ay, ya. Después de orinar un poco me, me lavo las manos y me voy corriendo. Al baño de niñas. Eh, a ver aquí, nada. No, Fíjate. A ver, aquí no hay nada. Nada. ¡Rápido! Nada. ¿Qué? Voy a esperar porque las luces están valiendo mucho. Espérame un poco. No me había dado cuenta que nada más me falta una No, mejor no salgo, ya la vi. Bueno, aquí me quedo otra vez, ¿o no? No. Voy al baño, es más seguro <ríe> bueno, bueno, bueno, bueno. Por favor, que aquí no estén Viene por acá Corre, corre, corre, corre, corre, corre corre. Baño oh. Ja, con que eso no contaba Sé de que la capana no abre esta puerta Bueno, ya se me recargó el de este aquí oh no por favor no ya vamos a buscar la salida y escapa espera puedo usar el ojo Para cuando estén ahí cuando se me recargue el de este o cuando se abran las puertas por favor quiero ganar Me la estoy pasando muy mal Aquí no está, por favor, por favor, por favor, ¡Gané! ¡Gané! ¡Gane! Chicos, aquí termina el video tristemente Ya que recuerda que es cada capítulo Y además estuve tres horas intentando ganarle a estos dos desquiciados El calvo y la niña rara esa Bueno, como este era un capítulo especial Por favor, 10 likes, 20 visualizaciones para el siguiente video Así que, ¡Adiós!